Partimos puntos de referencia que nos sirvió para ello la primera ligadura, a través del surco, y siguiendo siempre las curvaturas mayores, abrimos un saco y otro. ...caminando contenido del rumen... ...a partir de este punto... ...realizamos el tránsito... ...hacia... ...el retículo... ...vamos dejando al descubierto... ...cada una de las porciones... ...de este estómago... ...y del retículo pasamos... ...a los masos. ...o librillo... ...variantes de esta técnica... ...a partir de aquí se puede continuar... ...hacia el abomaso... ...el estómago glandular... ...o bien... ...desde... ...el píloro... ...y siguiendo también la curvatura mayor... ...abrir este órgano... ...hasta su... ...unión de encuentro... ...con las porciones trigumentarias... ...retirado el contenido... ...se favorece la inspección de la mucosa... ...en las diferentes partes... ...tanto de la porción tegumentaria... ...como del estómago glandular del rumiante...